Habitantes del Micromundo, Lonely Alona. Existe un gran número de especies de crustáceos de agua dulce del grupo de los cladoceros llamados genéricamente pulgas de agua. y las que pertenecen al género Alona son unas de las más desconocidas. Su tamaño es diminuto, apenas mayor que el de algunos protozoos ciliados, y quizá por ese motivo su importancia como presas en los ecosistemas acuáticos es enorme.